Un lugar donde se reúnen todos las, este, los expertos y especialidades sobre el tema hídrico, así que es un buen lugar como para compartir experiencias y sacar conclusiones que puedan ser aplicables para mejorar la, la relación con nuestros recursos hídricos. Son más de 400 trabajos de, de, de exposición, 16 mesas redondas con temas diferentes como Guaraní, eh, eh, Cuenca del Plata, eh, Cuencas Interjurisdiccionales, el nuevo Código Civil ante las, eh, el cambio el Código Civil ante los aspectos del agua, el tema del agua, y otras cosas que son de mucho interés a la, a, al país. Este año le hemos agregado en esta edición del 2015, eh, una cosa nueva, distinta, que es la Expo con agua, eh, y un espacio cultural son dos espacios nuevos que se crearon dentro de este, este ambiente que es por un lado una exposición que se va a hacer en la vieja usina eh, en el centro cultural vieja usina donde se van a exponer los últimos avances de lo que es la parte digamos eh, las, algunas este, empresas los últimos adelantos tecnológicos en el sector agua y también va a ser institucional o sea, las instituciones van a poder también exponer algunos de, de sus desarrollos te, eh, digamos técnicos que puedan realizar y un espacio muy interesante para eh, docentes y alumnos de algunas escuelas este, que de Paraná que puedan hacer y que para interrelacionar con el tema cultura del agua. La toma de conciencia es algo que nos tiene que involucrar a todos y por eso eh, hago hincapié en el, en el lema de este congreso que es el agua como política de estado digamos y bueno desde el estado nosotros este, convencidos de que debe ser así este es un poco parte del, del apoyo que ha dado a la provincia a la organización de este evento y, bueno, eh, el agua como política de Estado requiere el compromiso de todos los actores y la participación de los mismos, porque este, digamos, este recurso tenemos que cuidarlos entre todos. Así que, bueno, el, el tema del, del, del compromiso y de la conciencia que hay que ir creando, yo creo que se está trabajando mucho con el tema de la cultura del agua, como bien decía Oscar recién, este, de tal manera que las generaciones que nos van a suceder, digamos, tengan... Eh, en cuenta la importancia que el recurso agua tiene para toda la sociedad. Se está esperando aproximadamente entre 600 personas aproximadamente de, entre los expositores y los que vengan sin, sin digamos solamente para asistir. Eh, ya hemos tenido consulta de gran parte de todas las provincias de, de, del país, inclusive vienen hasta Tierra del Fuego, eh, por decir, Mendoza, para tomar y Salta, o sea, prácticamente los lugares más lejanos de la... Eh, con respecto a Paraná, eh, ya están, tienen eh, comprometido asistencia más la región. Eh, de, mm, tuvimos una sorpresa de que muchos países latinoamericanos, eh, México, Ecuador, eh, Uruguay, Paraguay, van a asistir a nuestro Congreso y también un, una presencia singular eh, que lo, eh, a raíz de una conexión que tiene la Facultad de Ciencias Hídricas de Santa Fe, donde viene un director de una maestría o de, un, de, de, un, de, de una carrera de recursos hídricos de Angola. Eh, así que también, también presencia africana en este, nuestro, nuestro evento, así que lo cual esto va dando digamos, un marco muy interesante porque esto va a ser un diálogo permanente para poder elaborar cómo se está trabajando en otros países, en otras regiones y de alguna manera esto vamos a sacar muy buenas conclusiones que luego serán difundidas a través del medio universitario y seguramente los medios de comunicación en general.